Natalia Santi Esteban Mosquera. estos son mis dos apellidos. Santi Esteban es el apellido de mi papá, que es un señor de buena aventura. Mosquera es por mi mamá, que es una mujer de Quito que llegaron a Bogotá hace muchísimos años a estudiar y tuvieron a sus tres hijos aquí. Eh, Qué más sobre mí. He estudiado muchas cosas en género, raza, sexualidad, etcétera y lenguas modernas. Entonces soy profesora, soy traductora, hago consultoría cosas todas en la Academia de Cultura y ya, esa soy yo.